Me va, La cartera. Mira, mira, ya me va. Estos son Carlos, Pedro y David y están muy emocionados por la llegada de Internet al pueblo. Pero esperad un momento que voy muy rápido. A ver, empecemos por el principio. Nos situamos en un pueblecito como tantos otros del interior de España, donde sus habitantes viven al margen de la tecnología que hay en la ciudad. En concreto, este es Ledaña. Como veis, es un adorable pueblo de los de toda la vida. Aquí vemos la plaza y Remedios yendo al mercado a hacer la compra. Mirad ahora, estas son Pili, Antonia y Consuelo jugando como cada domingo su famosa partida de cinquillo. Y a su vez, repasando los cotilleos de la semana. tengo quince, tú te llevas, no Bueno, va, vamos a las. A ver. a algo. Este es Hilario. Vamos, vamos. Y este es Damián. Los dos son de la misma quinta y ahora parece que se disponen a ir al bar. Y así pasan todos los días. Pero bueno, volvamos a donde lo habíamos dejado. ¿Y ahora qué? Tío, pues dirá a tu madre que te compre un móvil. Nos adentramos en el hogar del pensionista. ¡Damián! ¡Dime el ¡Enciende el chip para chatear! Che, te estoy llamando. ¿Dónde se contesta esto? ¡En el verde, Damián! ¡En el verde! No le venga! Ahora, ya te este veo? Parece que en Lidaña mañana hará buen tiempo. ¿Qué me está diciendo esta? Espérate, que me está escribiendo... Doña. ¿Y qué me dice? ¿Y qué has dicho? ¿Qué me está escribiendo. Ah, que te está escribiendo, pero te contesta. Pero no me la ha no puesto abajo. Pero los habitantes de Ledaña han encontrado mejores aplicaciones para todos estos aparatos que solo hacen que complicarles la vida. Hay veces que un móvil se convierte en portavelas. O sirve para quebrar almendras. Y un ordenador puede servir como tabla de cortar. Esperad un momento, se nos olvidaba presentaros a Pedro, el pastor del pueblo. No lo hemos podido encontrar, pero sí a su oveja, gracias al uso que le ha dado a su móvil.